Venga pa' mí esa bala que era para ti. Hoy le hago frente a todos, soy colibri. Pongo mi cuerpo y alma, voy adelante. Soy calle y todos me gritan grande. antes que a nadie, primero a mí, soy más poderoso que la de Lee. si necesitas algo yo soy tu alguien, soy calle y todos me gritan grandes, corazones grandes, Pequeños grandes, los más grandes, grandes, pequeños grandes, Inchi. Inchi. wey wey, Ay, ay, ay, ay. canso mientras me busca tu perdigón soy primera línea, soy tu apagón mi capucha es el miedo para inconsciencia soy calle y todos me gritan grande. ¿Cuántas estrellas son las que puedes ver? Una sola basta para entender. Dignidad para siempre serán tus ojos. Somos la calle y gritamos: grandes, pequeños, grandes, corazones grandes, los más grandes.